Hola, ositos. ¿sí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Estoy en directo. Cuando veas esto ya no lo estaré. Yo te dejo por ahí el Twitch, ¿vale? Y vamos con el tutorial de hoy. Tampoco tiene mucho misterio. Solo necesitas un cofre y una tolva. Ah, no señor. ¿Por cómo el tiempo estoy haciendo un directo y al mismo tiempo grabo? Ya está. He hecho el tutorial. No pero, mamá, Te lo voy a explicar. No te compliques la vida. No es mapa de que vayas al cofre y hagas así? Sí. Uf, hay muchos cofres. No te vas a ir de uno en uno a ordenarlo. Lo metes aquí y automáticamente se ordena. ¿Vale? Conecto esto aquí. Pam, pam. Espera un momento. Pupa. oh hay otra opción que es poner una tolva aquí y otra aquí. Bueno, y si quieres llevar el filtro a otro nivel, vamos al lo siguiente. ¿Qué quieres poner aquí una, una cosa ya que otra? No pasa nada. No pasa nada. Ya lo voy por ti. ¿vale? Bueno, lo tienes que hacer tú, pero yo te lo explico, ¿vale? Muy sencillo. Haz lo siguiente. ¿Lo quitas? ¡No lo quites! Ahí está, ¿vale? Lo unes a ese cofre. Y... Dirás, ¿ahora cómo vas para el otro lado? Buena pregunta. Y ahora, para este cofre de aquí, quiero que haya piedra. ¿Vale? Esto pone roca, pero piedra. Hago así. Pongo la torba que conecte con ese cofre. Y pones el cofre. Y el cofre... Haces shift, clic, entonces, ¿cómo sé yo qué cosa va cada cosa? O sea, ¿qué cosa va cada cosa? Coges unos carteles que está comunicado con este, pongo roca, ¿no? Aquí el tutorial de Minecraft, de cómo hacer un filtro fácil y sencillo para toda la familia.